Hola gente, el día de hoy volvemos con un fandub preliminar. Para quienes sean nuevos en el canal, esta sección consiste en una demo, de lo que sería un fandub completo, así puedo ver si realmente les gusta y si es el caso, se hará el fandub por completo. La meta que pido para este video son 18 likes, así que depende de ustedes si es que esto se hace entero o no. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Así que así es como la historia comienza. Érase una vez, había dos humanos, ambos igualmente decididos y poderosos. El primero era un niño alegre con un deseo ardiente de libertad. Este niño fue aceptado amorosamente por todos los monstruos del subsuelo. Incluso si se sentía como un extraño al principio, y encontró la felicidad en una familia aquí. El segundo niño era nuevo aquí. Con la pasión del mejor actor, este niño emprendió un viaje para encontrar una salida de aquí. Él también conoció nuevos amigos y se convirtió en el mejor compañero del primer humano. Crees que esto es demasiado cliché como yo, ¿verdad? Pero ese no fue el final, la historia continuó. El segundo niño poseía el poder de cambiar el pasado mismo. Regresó al mundo a cero solo para encontrar formas de completar su búsqueda. Y eventualmente pareció que esta misión se convirtió en la meta absoluta del humano. Este destruyó todo el subsuelo en búsqueda de nuevas formas. Y ese fue el momento en el que el primer niño perdió toda la paciencia. Se enfrentó al otro niño. Pero falló. <tose> ella había caído y no podía volver. Pero el segundo niño era imparable. Después de renunciar a tratar de detener a este niño, el primero usó su última oportunidad. Y con ese poder, ella podría tener otra oportunidad ahora. Así que aquí estamos. Bienvenido de nuevo, compañero. Casi completaste tu misión, ¿no es así? Solo quería estar segura. Déjame preguntar una cosa. ¿Estás tan seguro de que estás consciente de las consecuencias? Que todas tus acciones... Quedarán impunes Ya veo Es divertido de alguna manera No me molestaré en enseñarte modales De hecho Ya los conoces No es así Nada puede durar para siempre, y si mi mundo está destinado a desvanecerse, entonces al menos, trataré de desvanecerte a ti. Es un día tan vívido hoy, huelo el aroma de mi sangre hirviendo, e incluso si todos mis amigos se han ido, todavía tengo una razón para conquistar, casi lo olvido, hice un poema para ti. Comienza como, un día magnífico llega a su fin. Los pájaros siguen cantando, ignorando la amenaza, y sintiendo el poder, que ni siquiera es tuyo. ¡Prepárate para sufrir por cada uno de tus abusos! El último actor está en escena. Cara Dreamur, nivel 1, primer humano ha caído. Sigue siendo la última de la familia Dreamur, humano en piel de monstruo. Esta perra desagradable no puede ser una molestia si no le damos indulgencias. Te lo dije claro, ni siquiera te atrevas a darle piedad, cariño. El último actor está en escena. ¿Y ya lo esquivó? ¿Cierto? Mira, tú no eres mi príncipe y yo no soy tu princesa. Puedo defenderme por mí misma. Es hora del primer acto. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Quién te crees que soy para ser tan tonta? Es una pregunta retórica. Todo lo que has hecho en tu camino por ahí. Todo este polvo en tus manos. ¿Soy la maldita tonta por creer en ti? Chara se ríe histéricamente. ¿Mi respuesta? No, mira a tu alrededor, solo eres tú y yo ahora, uno contra uno Este pasillo huele a sangre humana, mis manos también están sucias por su sangre No eres el primero ni el último, pero solo tú causaste tanto dolor Y esa es mi razón para conquistar una vez más ¿No te olvides de tu misión? ¿Y sabes qué? He terminado con toda esta actuación. ¿No es la primera vez, verdad? Siento que todo se repite cada vez. No son los reinicios. La línea de tiempo sigue siendo la misma. Se siente como... Si el mundo entero estuviera cambiando. Es tu culpa, ¿verdad? Ella tiene un punto. Entonces sientes lo mismo. Sin embargo, hay algo más importante que mis prejuicios. ¿Lo sientes? ¿Los pecados en tu espalda. Ella no puede engañarnos con palabras desagradables. Así que tengo un consejo para ti. No te des la vuelta. Porque en ese mismo momento, un cuchillo perforará tu delgado cuello. No te dejaré ir sin una pelea adecuada. Pagarás por tus acciones. Bueno, ese fue un consejo sólido, supongo. ¿Por qué me molesto? No escuchas, no importa si no puedes o no quieres, supongo. Ambos conocemos el acto final de nuestra historia. Ten cuidado, algo anda mal con ella. ¿Tú piensas que soy ingenua predecible y compasiva tú piensas que me imagino como una juez tuya y aún así no soy mejor que tú tal vez tengas un punto claro que lo tengo Pero no estoy sola. Bueno, lo estaba. Pero incluso si no están a mi lado ahora. Lo siento dentro de mi alma. Siento a todos los que amaba y respetaba. Cada uno de ellos es mi familia. Aprendí mucho de ellos. Por ejemplo, esto. Por supuesto, el poder del amor, debería haberlo adivinado antes.